Buenos días, vecinos y vecinas de Utegan, Estamos acá en la puerta del Instituto Roca. El sindicato SADOC ha realizado una serie de denuncias. Que bueno, ahora en un momento ya empieza la, la nota y se enterarán qué es lo que está sucediendo acá. ¿Estás tú? ¿Estás, Bueno, Lucas, Totón muy buenos días. Bueno, contanos un poquito qué es lo que están haciendo en, en la puerta. ¿Qué tal? Buen día. Estamos convocados en la puerta de la escuela a partir del despido de un trabajador que denunciamos como discriminatorio y una práctica antisindical. Eh, este trabajador se afilió el martes, nosotros notificamos la afiliación el martes y el jueves eh, lo desvinculan con eh, una causal que invocan... Que... Me decía que este compañero junto a un grupo de trabajadores de la institución empezaron a organizarse y a plantear una serie de reclamos que tienen que ver con la defensa de sus derechos. ¿Y ellos qué, qué alegaron desde, de, digamos, desde, desde el establecimiento con respecto al despido? Ellos entienden que los planteos que el, los trabajadores fueran haciendo eh, son planteos que que lo que buscan es romper la buena fe en el vínculo laboral y, bueno, y ponen en cabeza de este compañero la organización de esos reclamos que fueron llevando adelante los trabajadores. Nosotros, la mirada que tenemos de eso es que eh, fueron acciones tendientes a, a defender sus derechos. ¿Ustedes creen que hay persecución de los trabajadores? Sí, entendemos que hay persecución. Es parte de lo que ellos han denunciado durante el año. Ha habido distintas instancias en las que los compañeros trabajadores eh, manifestaron esto a la representación legal de la escuela eh, sin que, sobre esas denuncias de los trabajadores, la representación legal tomara ninguna medida. ¿no? Por ejemplo, hechos de aquel tipo y acá hubo compañeros a los que se les sacaron cursos, se les sacaron horas, se los movieron en relación a, a, a su carga horaria habitual sin, sin ningún justificativo, sin ninguna explicación y en ese caso muchas veces significando un perjuicio para los trabajadores. Te sí, una ¿tú? consulta, disculpa. Eh, ¿Cómo está la negociación con el colegio en este momento? En este momento, nosotros vinimos ayer eh, buscando charlar, establecer un, un canal de diálogo con la representación legal. Eh, ayer no nos pudieron recibir, hoy cuando llegamos nos dijeron que había disposición, así que estamos esperando, en cualquier momento vamos a, a reunirnos con la representación legal, se comunicó la abogada del colegio, tenemos abierta una instancia también en el Ministerio de Trabajo, porque nuestra denuncia es de práctica sindical y lo que estamos buscando es la reinstalación del trabajador despedido. ¿Esta persecución que ustedes denuncian no es inclusivamente hacia <risa> trabajadores docentes o también hacia trabajadores no docentes? En principio que tengamos conocimiento hacia los trabajadores docentes. De, eh, concretamente del, del sector de Alemán, del departamento de Alemán, eh, pero también en otros sectores del colegio ha habido eh, algunas otras irregularidades eh, que por ahí no podemos encuadrar en maltrato laboral o la laboral pero sí en, en intentos de modificación de la forma de contratación sí. De, sí. Eh, del encuadre de los trabajadores. ¿Considerás que la familia los está acompañando Mami. a ustedes? ¿Cómo está la relación con la familia en general de la comunidad educativa de colegio? Sí, eh, la situación en la comunidad educativa no pasa desapercibida porque aparte el trabajador despedido es un trabajador que fue alumno de esta institución y hace 15 años ah. eh, que trabaja en este colegio. Uh -huh. eh, por tanto, es un compañero que tiene mucho arraigo en la comunidad educativa. Esto movilizó a los alumnos que ayer estuvieron muy conmovidos con la situación. Hoy hay un grupo de padres que también está acompañando y que le manifestaron eh, a Pedro por distintos canales su apoyo y hay también compañeros docentes que están eh, hoy presentes acá o que si no pudieran venir manifestaron su apoyo. Sí, sí. En principio vamos a, a, a aceptar esta, esta instancia de diálogo que la escuela nos está proponiendo. Y esto va a seguir en virtud de lo que se produzca hoy en esta instancia. Nosotros vamos a sostener la reinstalación del compañero de pedido. Vamos a ver si, si la escuela tiene disposición a eso. Muchísimas gracias, A ver si nos poníamos a hacer El sale por diablo, pero... Bueno, ahora nos vamos. ¿Sí? Terminó... Ay, conocimos ¿Sí? toda la información y esperamos lo mejor, como siempre, que se pueda resolver esto. Eh, pero, pero, las instituciones educativas... Siempre le dicen a la familia que lo que ellos enseñan son valores. La verdad que los valores democráticos son los más importantes. El derecho a la sindicalización es uno de ellos. Este, así que esperemos que se puedan sentar y puedan resolver esto sin problemas. Más que nos enteramos que es, además es un exalumno y una persona conocida de esta comunidad educativa. Gracias por escuchar. Buenos días.